he decidido después de tanto tiempo pues ver cómo no la gente se impliega por la salud mental pues que la gente entienda cómo es la salud mental así que voy a estar haciendo un confinamiento totalmente restrictivo en una sala totalmente estanca en una sala donde no hay absolutamente nada de nada más que yo y agua y voy a estar en directo para que se pueda controlar esto todo esto que estoy diciendo y nada más, eh, chicos, este va a ser el primero de muchos días. Espero el récord lo tiene. Creo que lo tiene Mr. Beast en 50 horas. Vamos a ver cuántas horas acabo yo. Etiquitaré Mr. Beast también este vídeo para que vea. Pues lo que es y a ver si así podemos llegar a la gente que deseamos. Y al final me puedo pagar el tratamiento. Porque ya llevaba muchos días en la cama y ha llegado un momento que había que hacer algo para intentar demostrar que esto Pues tendría que. cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a por ello. Un abrazo.